Quiero dar la cordial bienvenida al viceministro de presupuesto y contabilidad fiscal Senón Pedro Mamani Ticona, viceministro. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Buenos días, estimada Silvia. Un, un saludo cordial a través de su revista informativa Punto Vida de Cristo TV. Muy buenos días. Bueno, después de 22 horas de debate entre subidas y bajadas, se ha aprobado esta ley de fortalecimiento de las reservas internacionales la más conocida. Eh, Viceministro, ¿qué significa esto para el país? Bueno, primero yo quiero agradecer a las, a las diputadas y diputados que han hecho todo el esfuerzo para discutir, para trabajar en el tema de la discusión de manera abierta ante la población tan dedicado y el compromiso que tiene con el país. Esto, es, esto nos va a permitir continuar con la estabilidad económica que tenemos como país a la fecha, a diferencia de otros países de la región. Entonces, como ha sido aprobado en grande y en detalle el día de ayer, entonces obviamente esto da la certeza ¿no? de que eh, podemos todavía continuar de, de un trabajo conjunto, en equipo con la Asamblea Legislativa Plurinacional de contribuir todavía en tema de la estabilidad económica que tenemos. Y también de la misma manera yo pediría a la Cámara de Senadores ¿no? que pueda dar la misma celeridad, el mismo empeño para que pueda ser aprobado eh, durante estas semanas que obviamente como ha pasado a la Cámara de Senadores entonces esperemos nosotros también que lo, trabaja, que lo trabajen y lo hagan por el país. Un segundo elemento que también debo destacar, estimada Silvia, es que esta ley de, de, reserva, de fortalecimiento de las reservas internacionales comúnmente llamada la Ley del Oro, lo que va a permitir es justamente fortalecer las reservas internacionales a través de la compra de oro, que el Banco Central lo va a realizar, y lo va a hacer las gestiones ¿no? eh, fin, financieras en, eh, internacionales en el marco de la política monetaria que tiene el Banco Central. Va a permitir coadyuvar a la estabilidad, eh, al manejo de la política monetaria, a y, y además, eh, como saben ustedes, el, eh, en tema de las exportaciones de oro, por ejemplo, el año 2020 se ha exportado 30 toneladas métricas de oro hacia afuera. El, el sector aurífero ha exportado. También el año 2021 han exportado cerca de 50 toneladas y el año pasado, 2022, Prácticamente han exportado 60. Yo le pregunto a toda la población, a todos los que me están escuchando, ¿cuánto de oro de estas, cuánto de oro de lo que se ha exportado se ha creado en el país? Prácticamente nada. Entonces, lo que esta ley va a permitir es que el banco pueda comprar parte de estas exportaciones y pueda eh, monetizarlo, ¿no? eh, y lo va a comprar en moneda nacional. ¿Cómo ¿no? va a monetizar esto? para hacer sus inversiones financieras en mercados internacionales. Y esto va a permitir que la inversión internacional, que lo que más necesitamos en estos momentos a través del Banco Central. Importante las aclaraciones, porque eh, tantas cosas que se han dicho, eh, tantos comentarios que se han lanzado, especialmente en las redes sociales, creo que la mayoría de la población se informa por las redes sociales en vez de ir a, a la fuente donde realmente debería ir. este la, la consulta es, ¿podría ser posible si esto no se hubiera dado? Es decir, si esta ley hubiera un retraso más en cuanto a su aprobación de detalle y usted está solicitando, todo el gobierno está solicitando que Agilice. ¿Cuánto nos afecta que esta ley no esté siendo vigente ya no más? Bueno, lo que va a permitir es justamente fortalecer, no, las reservas internacionales. Eh, lo que va a permitir liquidez, no, a, al tema del manejo de la política monetaria que tiene el banco central, hacer sus inversiones, no, monetizar, monetizar el oro en mercados internacionales y esto es parte de una política que también tienen los bancos centrales en distintos países del mundo que tienen su grado de libertad de comprar monetizar y hacer sus gestiones monetarias en mercados internacionales. Además es un activo, ¿no?, de, de que eh, como sabemos, ¿no?, eh, hasta la semana pasada, eh, el oro de la del de, el oro en mercados financieros estaba superando los 2000 más de 2.000 dólares eh, eh, la onza Troy. Entonces, es importante ¿no? que, eh, que el Banco Central pueda hacer estas operaciones y esta ley es justamente lo que le va a permitir hacer sus operaciones en mercados financieros internacionales a través de la compra de compra del oro, en, el, el oro boliviano, y obviamente de esta manera tener la capacidad de hacer esta gestión y con esta ley lo que es lo que se está permitiendo. Bueno, una vez que ya se ha conocido que se estaba aprobando en grande esta ley, eh, los mercados internacionales han empezado a darnos eh, otro tipo de vistas, es decir, se ha, se ha empezado a valorizar muchísimo más, incluso los bonos que, que teníamos en el mercado, ¿no es cierto? Es así, ¿no? Que cuando existe la es un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso es parte de, las, de, de la gobernanza, ¿no? de la la certeza, ¿no?, a la gestión, a la gestión pública que tiene el país. Entonces, y uno de esos elementos es justamente eh, el tema de los bonos soberanos que tenemos en mercados internacionales. Que han, que han empezado a subir, ¿no? porque es una perspectiva muy positiva que le está dando a mercados financieros internacionales y estos bonos han empezado a subir más de 60 hasta llegar a 70 hasta el día de ayer. Entonces, eso es parte de la cumbre del manejo de la política económica. Eso significa que eh, estamos coadyuvando a la estabilidad económica que, que necesita el país de mantener esta estabilidad que es un patrimonio de todos los bolivianos. Usted recordará, este, más Silvia a diferencia de otros países de la la tasa de... hemos reducido el déficit fiscal en cinco puntos porcentuales, por tanto, ¿no? Es parte de eh, este proyecto de ley, está contribuyendo a la estabilidad económica que necesitamos como país. Viceministro, todavía hay algunas aprobaciones importantes préstamos eh, que se tienen, ¿qué podría decirnos al respecto? Bueno, como hemos visto público hay fondos del en ellos que estaban en dólares del Banco Interamericano de desarrollo del bid hay otros que créditos del de de, de la caf que esto va a permitir hay otros proyectos de ley que... más nueve proyectos de ley que están en la en la asamblea tanto en diputados como en senadores eh, lo que va a permitir es justamente dar, eh, de, de captar esos recursos para destinar esos recursos a proyectos, a programas y proyectos de inversión, fortalecer para seguir generando mayor inversión pública, seguir generando mayores fuentes de empleo para el país y seguir generando mayores fuentes de ingreso. Entonces, eh, estos, eh, estos proyectos de ley es justamente lo que va a permitir también captar recursos externos para programas de inversión. Por tanto, nosotros pedimos a la Asamblea a Legislativa plurinacional, tanto diputados como senadores, que lo puedan tratar estos proyectos de ley que va a beneficiar al pueblo boliviano en su conjunto. Viceministro, le agradezco su tiempo, la aclaración eh, de lo que realmente se está tratando y qué es lo que se va a hacer con lo que eh, se ha aprobado ahora para que la gente deje de tergiversar y podamos tener el panorama claro. Algo más que tenga que agregar. No, más bien, muchas gracias, estimada Silvia, por la entrevista. Nosotros somos los agradecidos con usted y con el programa. Con mucho gusto, que Dios lo bendiga. Tenga una buena jornada, viceministro. Gracias, muchas gracias igualmente a usted. Gracias. Estuvimos con el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Senón Pedro Mamani, hablando sobre esta aprobación en grande y en detalle en diputados de la Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales.